Claro, ya estamos con nuestra profe Ceci Aronero una vez más Bienvenida Ceci, ¿cómo estamos? Muy bien Un gusto tenerte por acá con nosotros Otra de nuevo. vez, sí ¿Con qué propuesta venimos hoy? Bien, hoy hice una especie de saleros para la cocina Me encanta Para tener todas las sales Perfecto Le anexé un pimentero, pero uh -huh. tenemos sal gruesa Mira qué bonita Sal parrillera y sal fina Excelente ¿Y con ¿Sí? qué materiales? ¿Con frasquitos? Todo con frascos Hoy utilicé Excelente. frascos Frascos de tomate, frascos de eh, mermelada uh -huh. Bueno, de alcaparras, bueno, algunos Perfecto. frascos medios raros que vienen en esas cosas especiales sí. Pero bueno, de vez en cuando lo compramos Pero todo tiene un nuevo uso, así que hoy los convertimos todo. en pimenteros, en saleros Así que manos a la obra, bueno. ¿cómo arrancamos? Bien, eh, vamos a arrancar con un frasquito que lo uh -huh. importante acá es siempre limpiar con alcohol Bien ¿sí? Para que la pintura se adhiera bien, para Perfecto. sacar toda la grasa sí. Utilizamos un rociador y limpiamos bien. perfectamente bien. Yo lo que Excelente. les quiero mostrar es que acá yo dejé como una apertura sin pintar Ajá. como para que se pueda ver El lo contenido. que tenemos adentro. Porque yo lo hice como un estilo industrial. Uh -huh. ¿sí? Si queremos le podemos escribir a mano pero o claro, lo sí. que tiene adentro. Pero si no, acá lo podemos ver. Entonces, Perfecto. ¿qué hice? Marqué ¿sí? con un, una lapicera, como ya les indiqué la otra vez, ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Que, que hacíamos ahí, esto así qué bueno. para poder ponerle la cintita. Uh -huh. Y vamos a hacer, a ver, uno más abajo, a ver si esto nos sirve. ¿Vieron que cualquier elemento? Sí, cualquier elemento. Nos sirve como para la apoyar la fibra, girar el recipiente uh -huh. y poder marcar. Perfecto. Bien. Ahí tendríamos entonces nuestra marquita, ¿sí? Uh -huh. Para poder poner esta cintita. Bien. Que es la que nos va a cubrir la parte Que nosotros no queremos Perfecto. pintar Ajá. ¿Sí? Excelente Bien Entonces vamos a proceder a poner A tapar, digamos Por la marquita eh, Me olvidé las lentes Yo te ayudo si querés Yo te ayudo, tranqui Pero vas bien, te digo ¿Voy bien? Sí, excelente A ver, bien. sí, vas bien Voy bien, bien La pirámide óptica Tendría que auspiciar este espacio A ver si mi asistente tal vez me los trae Bien. Ah, ¿los tenés por acá? Sí, sí, están en la cartera. ¿Cómo, cómo se llamaba tu hijita? Marcolina. Marcolina, acércame los lente corazón. Venga. Bien. Entonces, ponemos la cinta está, arriba y abajo. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. <risa> Qué hermosa. Bien, ahí Me encanta vamos. Me Ahora estamos mejor, ahora estamos mejor. Bien. Dale, perfecto. Yo ya acá tengo un pasito más adelantado. Bien. ¿Ves? Ahí ya, ya puse, todo. ya pegué. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar una muñequita que se llama. Ah, ¿cómo es? Para pintar. Uh -huh. Como espuma. Esponjita. ¿sí? Esponjita, lo que tengamos en casa. Uh -huh. Hacemos este así enroscadito, le ponemos Bien. una cintita y nos queda una muñequita para pintar. Bien. ¿Por qué lo no pinto con pincel? Yo estoy como <coughs> media... También. también como la sí, sí, sí, sí. es normal, es la época. Bien. No usamos pincel ¿por qué? porque si yo aplico pincel es como que la arrastro la pintura. Ah. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es aplicar pintura para bien. que me quede una capa generosa. De esta forma, ¿ves? Bien, perfecto. Bien. Todo con esponjita entonces. Con esponjita, así de esta forma lo vamos aplicando uh -huh. en todo el frasquito. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tres manos. Bien. Y dejar secar bien entre mano y mano. Porque esto es vidrio. Sexy. Utilizamos pintura latiza. Pintura latiza. Como a la vez anterior, que ajá. utilizamos sobre los otros envases descartables, Bien. que era plástico ajá. y demás? ¿Acrílico no me va a servir? No. ¿Déspera tampoco? No. Bien. Pintura latiza, porque la pintura latiza, como les dije la otra vez, tiene una adherencia especial Al sobre superficies sí. que no tienen rugosidad, que Perfecto. no son ásperas. Entonces, dejamos secar entre mano y mano ajá. y damos tres manos. Perfecto. Si ustedes observan, yo acá ya tengo un paso más adelantado. Uh -huh. ¿Sí? Miren. Claro, queda. Lo podés herida. raspar y no, y no, no se, se sale. sale. Claro. No se sale. ¿Sí? Y es el momento de sacarle entonces a Todavía a... no, porque ah, ahora bien. voy a hacer la raya. Ah. ¿Ven? Tengo que hacer ah, la las rayitas. rayitas de color. Bien, claro. ¿Por qué les digo que dejen secar bien y que apliquen tres manos? Porque cuando nosotros ahora apliquemos la cinta. Sí, Que es donde vamos a tapar uh -huh. Es medio difícil trabajar así parado Pero bueno, lo intentamos Vamos a tapar ¿Sí? Donde no queremos que se nos pinte ¿Sí? Uh -huh. Lo que queremos dejar blanco en este caso Exacto, lo que queremos dejar blanco lo vamos a tapar Perfecto. Y vamos a... No quiero salirme de la cámara, ¿sí? Y vamos a... Ah, le vas a hacer como más gruesito. No, mira este, este es el truquito mm. para que todas las líneas nos queden igual. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, Ahí. tiene que estar una al ladito de la otra. Bien. Vamos con otra más y ya les explico. Claro, para que quede esto que este efecto que hiciste vos acá, Ceci. Que me queden todas las rayitas iguales. iguales. Vamos a usar una como guía. Claro, la unidad de medida es... El, Exacto. el de la cintita Exacto, vamos a usar una como guía que ahora la vamos a sacar para pintar Muy bien Perfecto Bien, ahí va Entonces, una vez que yo tengo esto, sacamos la que está en el medio En el medio Que es la que vamos a pintar uh -huh. Entonces bien. vamos a ir pintando Claro Y luego cuando terminamos Sacamos todas las cintas ¿Qué es lo importante acá para que no se nos filtre la pintura? Mm. Porque muchos ¿para me dicen que no traspase la cintita que se les mete Estoy ahí loca. en el bordecito, ah, ¿viste? Sí. Entonces qué hacemos? Lijamos, ¿sí? lijamos el borde. De la cinta ¿Y no corremos riesgo, Ceci, de que nos saque un poquito de pintura no, blanca cuando el lijares lijar es apenas, despacito, claro, no, porque vamos a sacar la pintura claro, Tampoco sacarse acá, la bronca con la lija Claro, bien. acá la idea es, sí, hacer esto y que esto nos quede bien pegado Entonces ya después podemos pintar tranquilamente Armamos otra muñequita y podemos usar los colores a elección Que nos peguen en nuestra cocina Y a la hora de sacar la cinta, Ceci... Al estar tan apretadita con eso, que hice con la lija, ¿cómo hago? La saco directamente. No. Si ustedes quieren, yo la Ahí saco, hay una puntita que la saco. Como más o menos no libre. no pasa nada. Mira. Ahí está. No pasa nada, no se sale la pintura. No se sale la pintura. Perfecto. Inclusive, bueno, mira esto, yo ya los tengo pegados que ya había traído el paso a paso. Claro, mira cómo mirá. queda. Espectacular. Queda impecable, Inpecable. sí. No se nos filtra, no no queda así como dientecitos desparejitos. Súper sí, nos falta la tapita ahora. No falta la tapa. Bien. Una vez que terminamos esto. Sí. Que es la, la tapita con la que venía este mismo frasquito. La tapa con la que venía el frasco. Bien. ¿Qué hacemos? Lijamos. Ajá. Para que tenga mejor adherencia. Bien. ¿Sí? Lijamos bien, lijamos bien. Entonces vamos a tener un poco más de adherencia con la pintura. Claro. ¿También yo, vamos a usar pintura latiza? Pintura latiza, la en aspecto. este caso yo usé color negro. Ajá, Mira, ¿Sí? Le has hecho como un efecto oxidado. Ahora sí. nos vas a dar. Ahora, el ahora, ahora, va, ahora va el efecto. Dale, Bien. me encanta. ¿Cómo vamos a hacer con los agujeritos? Porque mm. me dicen, ¿y los agujeritos? Bueno, es muy fácil el agujerito. Y yo encuentro acá, a ver, yo traje el, bueno, con un clavito. Ajá, con un clavito. Bien. Con un clavito, que no sé dónde quedó. No hay problema, pero bueno. es sencillo. Clavito. Clavito. Martillamos uh -huh. y hacemos todos los agujeritos. Perfecto Que nos guste, la cantidad de sal uh -huh. que queremos que salga, etc Excelente Bien, una vez que ya tenemos eso pintado y listo Vamos a hacer con el famoso pincel que el otro día les causó gracia Que fue el taponador ah. Todos se rieron con el nombre del pincel ¿Por qué? Pobre taponador, chicos? No se ríen. Es el nombre del pincel, claro, taponador Es así, así Bien. se llama Así se llama que es un pincel redondito de cerda, claro. sí, con el cual yo puedo hacer ahí? Lo, el desgaste. Pintura marrón, que le di ese efecto tipo oxidadito. Sí. Entonces, descargamos en la servilleta, bien descargado para que no nos manche. Sí. Bien. Y ahí Toquecito. comenzamos a, como a ensuciar. Claro, no tiene que ser toda la superficie. No, cubro, apenas, apenas. Sí, así, de esta forma, sí, comenzamos bien, a ensuciar. Bueno. Sí, y nos queda de esta forma. Claro, que le da un efecto antiguo. Lo mismo hice acá en, este, en el frasquito. Ah, ¿Sí? mira ¿Ven? Que claro. puedo ensuciar también. Perfecto. mira qué efecto copado le da. Luego, Está que buenísimo. hice? Si vos te fijas mira vienen uh -huh. estas eh, etiquetas que son las que yo ocupé. Las planchitas de stickers. Exacto. Uh -huh. Con los nombres de las... De las especias. Y juega hay... la tenés en tu, sí, en tu tienda es, de arte. En la tienda de arte. Perfecto, sí. claro, mira. Entonces. Es eh, el toque final. Es el toque final para Ahí decorar. Ahí está. Bueno, y yo también lo que armé acá fue un cajoncito para ponerlos y tenerlos organizaditos. Está muy un bueno, cajoncito. cómo se ve. Así es. Eh, no tenés que salir a gastar, porque esto, Ceci, sí, sí, vas va a oh, cualquier bazar, sí. te sale sí. muy caro. Sí. Lo vamos a decir así. Sí, mira, sale. sale más el jueguito vos. Recipientes que ya tenías Recipientes, pues, por eso, un cajoncito A veces tenemos cajoncitos uh -huh. de desayunos Y esos que también nos, nos envían claro. Y demás, los podemos reciclar perfecto Y les agregamos una Bueno, yo obviamente decoro, agrego sí. y Le puse una etiquetita también al cajón Perfecto y ¿Tenemos plaquitas, Ceci? Sí, ¿la hay ¿la plaquita de plaquita? materiales Dale, si ¿sí pueden ponerla un ratito ahí en pantalla Para que podamos repasar juntos ¿Cuáles fueron los materiales que usamos? Mira, para hacer estos saleros de cocina que así quedan, espectaculares como estás viendo en la foto. Frasquitos de vidrio de diferentes tamaños, eh, pintura a la tiza, importante eso para que tenga adherencia con el vidrio, pinturas acrílicas en colores varios para darle algunos toquecitos, barniz al agua satinado. ¿Ese barniz para qué, Ceci? Ahora lo iba a decir ah, ahora que nos faltó. Usar. Bien, perfecto. La cinta de enmascarar para hacer las líneas, alcohol para limpiar bien el frasquito, la esponja o goma espuma para pintar Fibra indeleble para hacer las marquitas, clavo y martillo para los huequitos de la tapa, tijera, etiquetas a elección, el cajoncito de madera para tenerlas todas ordenaditas, eh, herrajes, cordón, bandejita del Delgopor y tachas. Bueno, eso ya forma parte de los toques finales, ¿no? De los toques finales. Perfecto. Sí. Te digo el toque final, ¿sí? Bien. El tema del barniz es súper importante que también barnicemos con dos o tres manos de ¿todo? este barniz todos todo, absolutamente incluso la parte de donde el incluso, está sí, bien. todo Porque como es un elemento de cocina El cual claro. lo vamos a ocupar mucho Y lo que tenemos que limpiar desgaste. Es importante que sí, bien. que esté bien limpio Perfecto Y otro detalle que quería aclarar De la etiquetita que puse mm -hmm, adelante mira. Como tenemos una ranura en el Exacto. cajoncito Sí ¿Ven? Tenemos una ranura, entonces no podemos pegar esto solo de papel. Claro. Entonces, ¿yo qué hice? Hiciste? Con una bandejita de tergopol, ah. esta es del fiambre, sí. lo pegué, lo recorté, entonces le di rigidez al papel. Listo, y ahí sí, sobre el Y cajón. ahí ya lo pegué y le puse y una cuerdita es alrededor. Espectacular, me encanta. Ya tenemos salero enteros para la cocina, hechos todos con materiales reciclados. Súper fácil para que vos también puedas seguir esto desde tu casa. Y recordamos que esto va a quedar subido a la página de Instagram, Ceci, sí. que es Mejor de Manana donde también, eh, si recapitulan un poquito, van a encontrar el candelabro chic, que fue el de, nuestra, también. El de nuestro encuentro anterior. También. Perfecto. Sí. También pueden acceder a la página de Ceci, Mercado de Arte MZA, donde van a encontrar muchísimas ideas más donde van a encontrar por supuesto también los materiales si te hace falta algo de lo que tenemos acá para poder llevar a cabo todas nuestras manualidades que te proponemos en Mejor de Mañana. ¡Qué copado. Esas, esas mesitas. Sí, todo. Me todo. Ahí está viendo. la página. De todo hacer Sí, de todo. ¿Te están mirando tus alumnas? ¿Te siguen por, por acá? Supuesto. Eh, mandémosle salud. Por supuesto. Mandémosles saludos. No decepcionemos. Un beso a todas mis alumnas que me siguen, que me comentan. que bueno Y, también, eh, y también sugieren eh, para que traigamos otros proyectitos ahora que vamos a estar más seguidos. Por supuesto. En Instagram, en, en el WhatsApp de Mejor de Mañana también. Si quieren que Ceci traiga alguna propuesta nueva, sí. diferente, también nos pueden dejar por allí su mensaje, su sugerencia, que siempre sí. los estamos leyendo. Dale. Gracias, Ceci.